¡Hola familia y amigos! ¡Hola, hola! Bueno, en este momento... salí a grabar un ratito, nada más. Porque, que creen? Que estamos con una tormenta invernal. Ahora sí estamos, pero... mucho, mucho, muy llenos de nieve. Ahora sí, aquí en el norte, estamos con una tormenta invernal mucho, muy fuerte. Está en este momento cayendo nieve, hielo e incluso suena aquí en la sombrilla. miren, estoy este, aquí afuera de, de mi departamentito en los escalones, pero les voy a hacer un enfoque. Miren, estoy aquí cubriéndome con mi sombrilla. Me voy a quedar un momento en silencio para que escuchen las piedritas de hielo. Y bueno, miren, está todo cubierto. La entrada por completo no se ve. Y sí, pues vamos a, vamos nada más a grabar aquí muy cerquitas. Un momento. No se ven ni los escalones para poder entrar. Está completamente todo, todo, todo muy muy lleno de nieve. Está una temperatura muy extremosa. Me estoy cubriendo aquí con la sombrilla, hace mucho viento. Al fondo está una lavandería y están limpiando para que la gente pueda tener acceso a la lavandería, están están ahí limpiando, sí se escucha, miren. Uy. Pero está el viento muy fuerte, muy fuerte. ¡Uy! El viento, miren cómo se mueve la sombrilla. Aquí estoy haciendo un enfoque en el árbol. Y miren esos destellos blancos. Es, es los copos de nieve. Aquí estamos, aquí estamos en este lunes. Son prácticamente ya las... las que serán? Ahorita que me acabo de salir ya eran eh, las, eh, las cuatro y media de la tarde. Pero sí, miren, está muy, muy, muy fuerte. Vamos a hacer caminito. Bueno, miren, aquí miren, miren todo lo que ya subió la nieve... Miren. La estoy aventando con mi bota. Miren. Vamos a hacer un caminito aquí. Aquí me estoy protegiendo mucho con la... <coughs> perdón, con la sombrilla. Vamos a caminar, pero miren cómo me entierro, miren, miren, miren, subió como medio metro la nieve, está muy, miren, miren, aquí estoy, pero miren, miren nada más, sigo cuidándome, solamente estoy aquí, no me voy a ir lejos, nada más que estoy aquí alrededor, Solamente para grabarles. Un ratito. Miren cómo se ve ahí en la pared. Sigo aquí con mi sombrilla. Y miren cómo se ve ahí en la pared. Exactamente lo que es el, la nieve. Seguimos caminando. Miren, me voy a dar la vuelta. Y ahí estamos viendo pues unos carros. Que se van a comprar a lo mejor algún algún mandadito que necesitan para la casa, ya vemos otro carro que va llegando, pues me imagino que del trabajo, si es de allá del vecino, pero miren, <tose> miren aquí ya, ya abrí caminito, miren cómo se ve, de verdad, de verdad créanme que sí, sí estamos. Estamos ahora sí con, con tormenta, tormenta, pero extremosa de una fuerte nevada. Ya llevamos dos días y <coughs> acabo de, <coughs> perdón, acabo de ver el, el clima en el celular y aparece que vamos a estar así. Bueno, ya estuvimos todo el día de ayer, la noche, hoy y pues seguiremos. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a continuar un ratito con él. Ay, me moví un poco mal. No pude ni agarrar el estabilizador. No pude. Por agarrar la sombrilla, el estabilizador no se pudo. Se lo tuve que quitar. Y pues aquí estamos con la... Con la mano. Y vamos a seguir, miren. Vamos a seguir abriendo caminito para ahorita regresar. Miren. Guau. Wow. Está demasiado, demasiado, pero demasiado. Uy, oh, hasta me entierro. Déjenme bajar un poquito la gorra porque ¡Ay! Oh. Aquí vamos, aquí vamos. Wow. De verdad que está muy fuerte. Miren cómo se ve aquí en la pared. no en serio en serio en serio que está demasiado fuerte yo quería salir a hacer un muñeco de nieve le dije ale cuando llegues del trabajo hacemos un muñeco de nieve pero pero créanme que no se va a poder es que está cayendo hielo y cuando es hielo con nieve no no, no, no, no podemos. Si yo ahorita traigo dos chalecos, una chamarra abajo y otra arriba. No, no se puede. Miren, miren nada más todo lo como me entierro. Miren. Wow, miren nada más, está de verdad fuertísima. Ay, ya se vino de frente. Déjenme voltearme un ratito. Porque se vino los copos de nieve. Miren mi caminito, qué bonito. Aquí está un pie. Pero miren. Miren, miren, miren, miren cómo se ve. Fui abriendo camino, miren. Qué bonito se ve. ¡Guau! ¡Wow! Ah, que está muy, muy, muy fuerte. Déjenme acomodarme un poquito la mano porque ya se me frizó. Y siento como que me estoy moviendo mucho para grabar este video. Estoy acomodando mi mano con el celular y con la sombrilla. Ahora sí, vamos. Vamos, vamos un poquito más. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí yo sigo con mi sombrilla. Porque de esa manera no se moja mi celular y mi mano y todo, miren. Pero miren el caminito, miren, miren. Bueno, aquí estamos, vamos dándole la vuelta <coughs> Miren Miren qué bonita aquí está la bandera Uy, uy Mi mano está temblando Déjenme agarrar otra vez el celular Porque ahora con la otra Porque ya me cansé con esta Y cuando se cansa y se frisa Empieza como que A, a moverse mucho Aquí estamos, seguimos con la sombrilla, pero estábamos estábamos compartiendo la bandera, ¿verdad? Bueno, seguimos, seguimos abriendo caminito, pero miren, esto, esto es, ¡uy! Esto es una tormenta invernal extremosamente fuerte, fuerte, fuerte. ahorita exactamente, pues salí 4 ya son las eh, las 5 y miren nada más exactamente son las 5 entonces me imagino que en una hora más va a estar, pero si sí, yo creo que como 40 centímetros, no es que si sí está muy fuerte, miren aparte que como les comento, pues el, las piedritas y así vivimos aquí, aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente, pues esto... Esto es hacia el norte. Bueno, no desafortunadamente, es algo de la naturaleza. Es algo bello, algo mágico. Voy a cambiar de mano porque ya... Ya estoy este, moviéndome mal. Sí, como les comento, esto es este... Vamos a caminar. Vamos a caminar un poquito. Esto es el norte. Esto es... Este... Invierno. Exactamente. Estamos en febrero. Y, y... Y bueno, el día de ayer fue 14 de febrero. Exactamente. Imagínense, el día de hoy es 15 de febrero. Lunes 15 de febrero 2021. Y miren cómo estamos. Por ejemplo... En México, que nosotros somos de México, pues este, ahorita los calores están insoportables, están bien fuertes. Entonces, imagínense nada más la diferencia de kilómetros. Vamos aquí a darle la, la rueda al arbolito, pero no, me entierro bastante. Escuchen las piedritas. en serio que me estoy enterrando y nada más le estoy dando la vuelta aquí al arbolito ¿por qué? pues porque nada más estoy este, abriendo camino y ya me voy a regresar porque está de verdad está muy fuerte el frío pero gustosos de compartirles este nuevo blog. uy se me movió la sombrilla la sombrilla se me mueve me estoy tapando aquí andamos como pingüinos pingüinos invernando aquí en Dayton Ohio 15 de febrero 2021 5 de la tarde uy ya se vinieron los copos de frente uy vamos a voltearnos vamos a ponernos la sombrilla de lado uy vamos a voltearnos porque y me pongo la sombrilla de espalda porque ya se vino de frente los copos. Esto es lo maravilloso de ver la nieve. Gracias, gracias a papá Dios que nos da esta hermosa, esta hermosa experiencia de la naturaleza. Es algo fuerte, fuerte pero bonito. Ver caer los copos del cielo son bendiciones, miren. Miren cómo abrí caminito aquí, alrededor del arbolito, miren. Miren, miren, miren. Aquí estamos. Vamos a seguir dándole la vuelta aquí. Vamos a darnos la vuelta. ¡Ay! Ya me atoré con la sombrilla. Ay. Ay, aquí vengo, miren. Ay, ay, aquí ya voy aquí voy aquí voy miren aquí ya salí es que estaba abajo del árbol y ya regresé al caminito miren se escuchan la sombrilla las piedritas de del de agua nieve bueno nieve hielo y de todo miren Miren, miren, miren, miren. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué creen? Miren lo que se formó. ¡Qué bonito! Miren. Se ve como un corazón sin querer. Exactamente aquí está la puntita, miren. Aquí, donde está mi bota. Y miren. Aquí se fue. Me fui dando vueltas aquí alrededor de la colita. Y miren cómo se puede apreciar. ¡Oh, qué bonito! Miren. ¡Oh! Se ve un corazón. Yo nada más lo único que traté es grabar y darle la vuelta al árbol, pero nunca me imaginé que se fuera a grabar un corazón. Miren qué precioso, qué padrísimo. uy Bueno, se hizo un corazón grande alrededor del árbol. Miren, alrededor de este árbol se puede apreciar ese ese hermosísimo, hermosísimo Corazón, miren qué padre Que les parece 15 de febrero Hicimos nuestro corazón, aquí sellamos Nuestro amor Ale, Loli Ale Loli Family Vlogs, aquí en Dayton, Ohio Aquí en este árbol, miren, prácticamente De verdad Que nunca me imaginé hacer eso, yo nada más Quise darle la vuelta, pero Pues quedó padrísimo, o sea no es no es que yo lo haya pensado, nada más dije, vamos a grabar alrededor. Ah, perdón, se movió el celular, el enfoque. Se vio borroso. Sí, como les decía, yo lo único que traté es darle la vuelta para no irme lejos. Ay, se está borrando. Se regresa la imagen. Ahora sí. Entonces, miren. Oh ahí está por lo blanco miren qué padrísimo alrededor del árbol el corazón Guau. ¡Wow! este corazón es para todos a nivel mundial para todos los suscriptores amigos, familia, para youtube para todo el mundo para que sigamos adelante que siempre permanezca el amor, la felicidad la abundancia, la salud y las bendiciones de papá Dios. Con este corazón lo sellamos. Miren qué bonito. Guau. ¡Wow! Este, este, este video va a estar muy bonito. Y pues lo vamos a, a editar y a subirlo a, a YouTube. Para que sea uno de mis de mis videos uno más, ¿verdad? Pero miren qué padre se ve. Se ve muy bonito. Como que le voy a tomar una foto. Hoy Nada más que no puedo agarrar muy bien la sombrilla. Ahí está. A la una, a las dos, a las tres. Espero que me deje tomar una foto celular. A la una, a las dos, a las tres. Ay, ay, ay, perdón. Me estoy moviendo con la sombrilla. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, estábamos... Con la nevada vamos a darnos vuelta. Bueno, adiós, corazoncito precioso. Aquí quedó, aquí quedó. Miren que cómo se escuchan las piedritas. Se escuchan las piedritas de, de, de la nieve, del hielo. bonito bueno vamos a continuar vamos a regresar poco a poquito pero miren nada más cómo se ve la nieve todo blanco vamos por nuestro caminito vamos aquí vamos a regresar por el caminito pero en serio miren cómo cómo está de alto miren Uy. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. El caminito de la vida. Vamos, vamos, vamos. Despacito. Vamos, vamos. Caminito de la vida, caminito de la vida. La felicidad de la nieve. Que, que esta nieve nos traiga mucha salud universal a todo el mundo. Que... Que nos dé mucha abundancia que esta nieve nos, nos dé mucha bendición a nivel mundial. Que estos copos de nieve sean sean como como siempre como siempre una bendición del cielo desde lo más alto, alto, de desde hasta allá, hasta el cielo, hasta el universo, y bueno, miren, aquí se ve exactamente el caminito, y bueno, pues con este, con este hermoso video nos despedimos, a ver, voy a darme una vueltecita, a ver cómo se ve el caminito, no, pues sí se ve muy bonito, miren, miren cómo se ve el caminito, cómo lo fui abriendo, allá está el árbol donde formamos el corazón sin querer, me fui dando vueltas, ¿verdad? Yo aquí cubriéndome con mi sombrilla, protegiéndome. Aún así tengo la gorra, tengo todo. Pero miren, ahí vemos el caminito, caminito. Qué bonito. Deseando les haya agradado, salió un poquito a grabar nada más eso, uy, pero vamos a continuar en el siguiente video.